7 de la mañana con 53 minutos. Gracias por seguir en la sintonía de la primera edición de Noticias Avia Yara. Sin duda alguna la tecnología es muy importante para el avance de las empresas, para la información y para la evolución como tal del mundo en el que vivimos hoy en día. Ayer se ha llevado un evento muy importante en nuestro país donde se ha premiado a 10 proyectos de innovación tecnológica del sector tanto público y privado. ¿Cuáles han sido esos premios? ¿Cuáles han sido esas innovaciones? Pues justamente para hablar de este tema ya permítame saludar a nuestro invitado porque está con nosotros el señor Vladimir Magen, quien es director de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia para que nos hable acerca de este evento tan importante y de cuáles han sido estos premios. Y permítame saludarlo, señor Vladimir, ¿cómo está? Muy buenos días. Edison Restrepo lo saluda desde estudio. ¿Cómo está, Edison? Muy buenos días. Eh, aquí muy felices nosotros porque el 19 de este mes se llevó a cabo la, la gala de premiación del Premio Nacional a la Innovación Tecnológica, eh, que ha contado con la presencia de nuestro vicepresidente, el hermano David Choquehuanca, y obviamente altas autoridades como ministros de Estado también. Sí, eh, pero... Adelante, adelante. Señor Bruno, mire, eso, justamente quería preguntarle eso. Cuéntenos un poquitito acerca de cómo se ha llevado este evento, eh, cuáles han sido esas innovaciones que realmente han ayudado a que, pues, efectivamente, vayamos avanzando en cuanto a la tecnología. Qué bien, bueno, eh, inicialmente nosotros teníamos previsto dos categorías. La primera era desarrollo e innovación de aplicaciones y sistemas a través de los dominios.gov que han sido ganadores, el Tribunal Supremo de Justicia, con un proyecto que es eh, eh, eh, la justicia digital. Eh, eh, luego está la ATT, luego YPFB, la ATT está con plataformas virtuales, YPFB con el proyecto PTI, Sistema de Gestión de Desempeño en YPFB. En la segunda categoría es innovación de tecnologías a través del desarrollo de sistemas informáticos y servicios con firma digital, donde eh, el que fue ganador fue el Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, con su producto precisamente que es la postilla digital. El Banco Central fue el segundo, con el BCB TransPlus, eh, con firma digital. Y el tercero fue la Autoridad de Impugnación Tributaria, con el proyecto que lo han denominado ellos Implementación del Sistema de Información, de Información y Gestión de Correspondencia de la AIT. Entonces, eh, ahí tenemos eh, en estas categorías a los ganadores que obviamente eh, han mostrado eh, un desarrollo tecnológico importante que va en beneficio de, de, del pueblo, que va en beneficio de los ciudadanos, de, de las personas de a pie. Bueno, sin duda alguna estamos viendo imágenes desde de lo que se llevó a cabo en este evento tan importante. ¿Cuáles han sido de pronto esas innovaciones, las más resaltantes, y cuántos en total participaron de dicho evento para poder llegar a este logro tan importante? Bueno, inicialmente eh, nos han sorprendido, este año se han presentado alrededor de 44 proyectos, de los cuales eh, 27 calificaron para uh, el concurso como tal y, y, y de eso podría decirle que el, el más importante y de alto impacto es el de la postilla digital, ¿no? Eh, hay que entender que la postilla digital actualmente está, la, el Ministerio de Relaciones Exteriores está postillando eh, alrededor de 78 instituciones eh, con certificaciones públicas eh, y que es reconocido en más de 120 países y precisamente el anterior mes cuando firmábamos convenio con, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el ministro nos hacía conocer de que eh, alrededor de 110 mil personas en la gestión 2021 se han beneficiado con este servicio. Entonces, ese para nosotros es un proyecto de alto impacto donde está funcionando la postilla, es reconocida en 120 países y sobre todo está en base a lo que es la firma digital. Entonces, para nosotros ese es un buen producto, es un buen proyecto. Bueno, y, y cuando hablábamos y, y, y lo que le decíamos, ¿no? sin duda alguna la tecnología es hoy en día parte del diario vivir y efectivamente todos los días vamos evolucionando. En cuanto a innovación y en cuanto a tecnología, ¿cómo se encuentra este momento el país, la región como tal? Bueno, eh, eh, el día ahí precisamente nosotros hemos demostrado de que aún en tiempos de pandemia, las instituciones públicas y privadas están realizando innovación tecnológica, están trabajando, están haciendo desarrollo de sistemas, están mejorando sus procesos, están mejorando sus servicios. Lo que decíamos, ¿no? Eh, después de la pandemia, hemos, eh, tenemos usuarios que son mucho más exigentes, ¿no? Ellos ya no quieren hacer filas, ya no quieren trasladarse de las del, del, del área rural a, a las ciudades, de los barrios periurbanos a los centros, no quieren exponerse al contagio del COVID. En ese entendido, eh, las instituciones eh, del Estado eh, han entendido y obviamente han empezado a trabajar eh, en, en, en diseñar nuevos sistemas, en innovar nuevos sistemas para mejorar ese, ese, ese tráfico. ¿no? Entonces, ahí vemos de que eh, por lo menos... Eh, Alrededor de 27 instituciones del Estado han sido las que han participado y de ellas precisamente hemos tenido que ser muy rigurosos en la calificación para solamente tener eh, solamente, eh, alrededor de seis premiados en el tema de, del sector público como tal. ¿no? Entonces, eh, me atrevo a decir que en este momento estamos eh, trabajando muy bien. Eh, la, las instituciones están precisamente eh, entendiendo de que... Eh, la tecnología no es algo que tenemos que considerarlo, sino que tenemos que aplicarlo, porque si no lo aplican se van a quedar obsoletas estas instituciones. Y es por eso que nosotros hacemos el reconocimiento. Don Vladimir, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos el uso de las páginas web, del acceso a la información, todas estas innovaciones que son importantes, la población en general se pregunta y hace como siempre la comparativa con otros países como es España, Inglaterra, Europa, Estados Unidos... Si nosotros hacemos una comparativa a los alcances, a los avances que han tenido estos países en relación al nuestro, ¿cómo van esos avances? ¿Estamos muy lejos, estamos muy cerca de poder igualar este tipo de tecnologías, este tipo de avances e innovaciones? Bueno, eh, la diferencia que actualmente tenemos con otros países es precisamente que en, en los otros países han integrado su información. O sea, están compartiendo datos las diferentes instituciones. Eh, nosotros acá en Bolivia nos falta compartir la información para que no le hagamos deambular a los ciudadanos que vayan de una institución a otra o de un servicio a otro. ¿no? Entonces, eh, eh, estamos trabajando, me animo a decir que estamos en un 40% en el del desarrollo. Eh, las instituciones del Estado, como le digo, han comprendido y están empezando a generar nuevos sistemas, a integrar con otros. Por ejemplo, actualmente, eh, si se da cuenta, todos los sistemas están integrándose con el CEGIP para que ya no le pidan la famosa fotocopia del carnet de identidad. Eh, y del mismo modo, vamos a integrar eh, seguramente con el CERESI, con aquellas instituciones que brindan información primaria y que obviamente ya no va a ser necesario de que el, el ciudadano de a pie pueda ir eh, a, a las diferentes instituciones eh, instituciones o servicios para recabar otra información complementaria. Entonces, un punto que tenemos que empezar a trabajar y estamos trabajando se basa principalmente en lo que es la integración de los datos. Ahora, señor Vladimir, ya para de pronto ir despidiendo, ayer el vicepresidente David Choquehuanca resaltaba efectivamente la labor y la premiación a, a estas innovaciones y a estas tecnologías, pero también resaltaba e indicaba que era importante orientar la rebeldía de los jóvenes, alimentar ese entusiasmo y ese a, el no tener miedo a, a lo nuevo para poder seguir avanzando. Ante estas palabras, ¿cuáles son de pronto las estrategias que se van a realizar? Y segundo, ¿qué beneficios tiene haber recibido estos premios tan importantes en cuanto a la innovación? Muchas gracias. Bueno, eh, ha sido muy categórico el vicepresidente, donde a, les está desafiando a los jóvenes para que generen proyectos innovadores, que no tengan miedo de generar. Tenemos que entender que, eh, por ejemplo, en el caso del del WhatsApp, eh, ha sido comprado por Facebook, ¿no? Y eso ha sido comprado por más de 20 mil billones de dólares, ¿no? Entonces son, eh, eh, son empresas tan grandes, pero tan grandes, que eh, si nosotros en Latinoamérica generaríamos una de ellas, eh, tendríamos un buen avance tecnológico como tal. Y obviamente el vicepresidente hace las referencia de que... Eh, desafiando principalmente a los jóvenes a no tener miedo para empezar a generar es porque sabemos que también aquí en Bolivia tenemos mucha creatividad eh, tenemos una muy buena lógica especialmente en el, eh, en el, en el área andina eh, y eso hace de que eh, podamos nosotros eh, en innovación estar en, eh, a la par de otros, eh, de otros continentes ¿no? eh, entonces eso significa de que tenemos que empezar a trabajar precisamente en, en mostrar este tipo de de trabajos y con este tipo de eventos. ¿no? Y obviamente el, el, el reconocimiento, el galardón que actualmente eh, se genera no es un reconocimiento eh, eh, monetario, sino es, un, es una estatuilla simbólica que les está dando un sello de calidad a aquellas instituciones, empresas que han podido obtener esto. no Yo me he dado cuenta que la Fiscalía General del Estado ya ha publicado, haciendo mención de lo que han sido ganadores, eh... eh Ahí también está eh, el Hospital Agramón que ha sido ganador y el Hospital Agramón también de manera orgullosa en su página web ha, ha publicado eh, eh, manifestando que también ellos han sido ganadores en este concurso. ¿no? Entonces eso nos está dando una nueva lógica para obviamente eh, no quedarnos atrás y lo que decíamos, ¿no? estamos incentivando que otros sectores también puedan eh, empezar con el desarrollo e innovación de la tecnología. Señor Vladimir, ya para finalizar, ¿qué se viene? ¿Se va a hacer una nueva edición para seguir incentivando justamente estos premios y darle más fuerza para, claro, motivar a los bolivianos a seguir innovando y a seguir evolucionando con respecto a la tecnología? Claro que sí. Este es la institución de este Premio Nacional a la Innovación Tecnológica que se ha realizado en esta primera versión. El próximo año tenemos la segunda versión. Eh, eh, en esta primera experiencia nos hemos dado cuenta que tenemos que ampliar otras categorías más. Por ejemplo, hemos hecho una mención especial a dos institutos, como es el Instituto Tecnológico Don Bosco y el INCOS El Alto, donde ambos institutos, eh, por ejemplo, eh, el de INCOS ha, ha desarrollado un software eh, para aprender eh, la lectura braille para los no videntes, que es importante. Y El otro instituto ha generado un, un, un sistema de alerta para prevenir la violencia eh, en las mujeres como tal entonces son temas muy importantes que eh, evidentemente no lo estamos dando a conocer y que precisamente este tipo eh, de eventos nos va a permitir eh, eh, conocer de, de, del desarrollo tecnológico que hacen también nuestros jóvenes ¿no? y es por eso que nosotros el próximo año vamos a aumentar más categorías. Entonces, Vladimir, queremos agradecerle estos minutitos y claro, es importante la labor y el trabajo que se está realizando para seguir evolucionando en el tema tecnológico y incentivar a la población boliviana que tiene realmente mucho talento para explotar. Lo que falta es el apoyo, como se dice popularmente. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Igualmente, muchas gracias por la cobertura y a la orden. Muchísimas gracias. Estaba con nosotros el señor Vladimir Majen, director de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Vamos a hacer una breve pausa, pero quédese con nosotros porque al retornar ya está con nosotros Remy Conde, el experto en deportes, para hablarnos de qué fue lo que pasó. Permiso.